saludos comunidad biocéntrica hoy quiero traerte la historia de una mujer que como tantas otras invisibilizadas a lo largo de la historia de la humanidad fue y ha sido y sigue siendo una bueno, un, una gran aportación a la sapiencia humana a la sabiduría perenne te quiero hablar de María Reich Neumann, una mujer que nació en mayo de 1903 en Alemania y que uh, se, se fue a la universidad, se graduó como maestra en matemática y, y, bueno, y alguna asignatura más y por las circunstancias se fue uh, a vivir al Perú. Y allí viviendo de una manera precaria, porque se fue al Perú porque no encontraba trabajo como sólido, como profesora. En esa época estamos hablando, ¿eh? estamos hablando a principios de 1900, del siglo XX, así que estamos hablando de que la posición de la mujer era bien complicada. Uh, seguía siendo bien complicada. Entonces, um, eh, ella. Para no, por no encontrar un trabajo que realmente fuera un trabajo sólido, pues decide irse como institutriz al Perú a, en una familia de diplomáticos alemanes que estaban viviendo en, en el Perú y pedían una institutriz. Pero ella allí pasa sus dos primeros años pero luego trabaja de otras cosas eh, eh, porque es una mujer inquieta muy intelectual, sabe varios idiomas eh, y en uno de los trabajos que hace en un cafetal pues se encuentra con, uh, con varias personas extranjeras que, va, que van a los cafetales y entre ellas a un, a un historiador americano que está en el Perú pues siguiendo unas líneas extrañas que han surgido en Nazca que él las está estudiando como sistemas de riego, porque en el pueblo Nazca, que es un, es un pueblo que, es, que, que se dice que eh, se, se dio en, antes de, de la era de Cristo, entre 200 y 300 años antes de Cristo, aunque probablemente sea mucho más, eh, eh, pues eran, eh, fue una civilización, que una cultura que muy rica, en, en, entre, entre muchas cosas los sistemas de, ries, de riego que eran muy avanzados a su época a la cultura, a la, a la escultura, a la pintura muchas cosas del pueblo nazca fue realmente eh, muy avanzado en su época y este historiador fue a, a estudiarlo entonces cuando conoce a María Reich pues como que la invita a, a ir porque ella es matemática y porque sabe muchas, eh, muchos idiomas y la contrata para hacer traducciones del de inglés al español. ¿Sí? Eh, y bien, entonces, esto ocurre en los años, a principios de los 40, o sea, estamos hablando de que María ya tiene 40 años. Entonces, cuando está allí... ...y e investigando las líneas de, de Nazca... ...se dan cuenta que muchas de las líneas... ...que están estudiando como sistemas de riego... ...cuando ocurre el solsticio... de ...uno de los solsticios, verano o invierno... ...no me acuerdo bien... ...pues las líneas apuntan al solsticio... ...y entonces allí empiezan a teorizar sobre la posibilidad que esas líneas tengan que ver con un, con un calendario, con una calendarización de, eh, que ayude a la plantación y el cultivo, o sea, la agricultura del pueblo nazca. A partir de allí, eh, las investigaciones se centran, se empiezan a centrar en la posibilidad de un calendario, a finales de los 40 el investigador americano regresa a su país, pero María se queda atrapada allí, en las líneas de Nazca, y dedica toda su vida, más de 50 años, a develar esas líneas, que ya no son sistemas de riego, porque no, no, no coinciden con la profundidad, de un sistema de riego nazca y empiezan a valorar diferentes hipótesis. Pero a María las hipótesis como que no le interesan tanto porque ella es matemática. Entonces a ella lo que le interesa es la simplicidad, de velar qué está ocurriendo y qué ocurre con esta mujer sola, porque se queda sola. Ella va desde la ciudad donde vive desde a, a primeras horas aún de noche, siendo, no habiendo aún madrugado, se va con una escoba y tres o cuatro instrumentos de medición eh, para, a, para el terreno, se va al desierto, ¿no? al desierto haciendo autostop, se va al desierto a, a, a las a la carretera panamericana que pasa justo al lado de las líneas, para que la lleven a esas líneas y ella barrer el desierto literalmente. Entonces, durante muchos años se la pasa barriendo las líneas y, y midiendo todo el terreno e ir configurando esas figuras que se van develando de forma mágica con... Uh, como animales y con, con, con figuras con, con figuras jeroglíficas que tienen un, sim, un significado y que solo pueden ser vistas y reconocidas desde el aire. Entonces, a partir del momento en el que María queda sola en, en, la, en el desierto de Nazca y va de, develando con su escoba y sus aparatos simples de medición, va develando lo que ocurre allí, eh, ella está expuesta... A, a críticas feroces de que es una bruja, que es una, una loca, que, que se expone a ser violada, que se pasea por los desiertos buscando marido, en fin, un montón de cosas que ella narra, ella narra sin afectación alguna, porque su propósito es develar qué es lo que hay allí. Entonces, eh, ella cuenta que a lo largo de todos estos años hubo un único momento en el que ella, después de los años, se plantea si realmente está uh, buscando una quimera, o sea, buscando sentido a algo que realmente no lo tiene. En ese momento, eh, en, su, en su barrido del desierto, se eh, desvela se desvela una de las figuras emblemáticas de todas las líneas de nazca que es uh, un bueno un, un simio o sea una especie de simio y, y que tiene nueve dedos como maría maría tiene en, un, en una mano cinco dedos y en la otra tiene cuatro o sea este dedo no lo tiene no sé no sé no he podido averiguar si era por genética o por por un accidente, esto no lo sé, el caso es que tiene nueve dedos, cuando María descubre eh, uno de esos eh, geoglifos, eh, que uno de esos animales tiene nueve dedos, para ella es un símbolo y, y ella nunca más duda de que su sitio está allí, a pesar de que vive en una extrema miseria, viviendo, o sea, después de pasar años viajando muchísimos kilómetros para llegar al desierto de Nazca, decide vivir en una choza eh, en medio del desierto sin agua y sin, y sin toma eléctrica uh, para no tener que andar tanto, porque todas las líneas de Nazca que ella fue develando a lo largo de los años ocupan como 500 kilómetros cuadrados. Y líneas de una longitud que pueden llegar a 10 kilómetros. Todo esto, María Cruz escoba Entonces, bueno, cuando yo descubro esto, que los descubro por, bueno, pues las redes, pues eh, mirando, ¿no? Las redes descubro esto, no hace más que confirmarme cuán invisibilizado está el papel de la mujer en nuestra cultura imperante en este patriarcado capitalista que va va desapareciendo poco a poco eh, aunque todavía está en sus sectores de muerte porque el paradigma biocéntrico está presente ya está en sus inicios acomodándose y serán generaciones las que tendrán que soportar eh, esta, uh, o sea, eh, eh, esta dualidad y vamos a tener que resistir ¿eh? porque el paradigma antropocéntrico con la cultura patriarcal sigue eh, muy vigente eh, y en lo más cotidiano en lo más cotidiano así que eh, esta invisibilización de la mujer que hemos sufrido durante milenios, es momento de revertirse. Y entonces, nuestro papel como facilitadoras y facilitadores de biodanza y de espacios biocéntricos, de educadoras biocéntricas, también eh, habla de esto, de visibilizar eh, a la mujer, a lo femenino. Entonces, María Riche, me trajo este mensaje y de ahí me recordó el papel de la mujer en, en Biodanza. Las mujeres que acompañaron a Rolando Toro y que hicieron grandes aportaciones a lo que en principio fue llamado psicodanza y que después fue llamado biodanza gracias a Cecilia Luzzi, por ejemplo. Fue la que aportó el término y que luego Rolando aceptó. Por ejemplo, Pilar Acuña, que ella aportó la poética en lo que fue llamado psicodanza, pero que fue siguiendo la línea en biodanza. En y como ella, otras personas, Lucía Pessoa, María Lucía Pessoa, que ella aportó y desarrolló las aplicaciones terapéuticas de biodanza. Por ejemplo, aportó grandes, eh, de, eh, el gran desarrollo del proyecto Minotauro y los soportes teóricos y metodológicos de biodanza clínica. Esto se dio gracias a un nacer femenino que me parece muy importante traerlo en nuestras comunidades para que no se nos olvide para que no se nos olvide que el principio biocéntrico aboga a la vida a la naturaleza que es femenina la tierra es femenina el símbolo de la tierra es femenino son las circunferencias, los círculos las espirales. Esto no quiere decir que el papel masculino no tenga importancia, tiene exactamente la misma, pero es en el femenino al que hoy nos toca rescatar, en esta cultura biocéntrica, ya no una cultura patriarcal sino una cultura biocéntrica centrada en la vida, donde la cultura asociada a lo masculino que ha imperado de esta manera tan violenta cultura en detrimento de naturaleza y de ahí el uso a la naturaleza, no solo al cuerpo humano, sino al, al cuerpo humano femenino, o sea, al de la mujer, sino al cuerpo de la tierra, al cuerpo de la que significa la naturaleza en femenino cultura versus naturaleza, una cultura masculinizada que eh, es superior, se considera superior a todo lo que es considerado inferior, por tanto la tierra, por tanto el cuerpo terrestre, el cuerpo femenino también. Y de ahí tanta invisibilización, y cuidado que no estoy hablando solo de la época moderna desde el siglo XV hasta aquí sino que ya sabemos que la, el uso y el abuso del cuerpo femenino es algo que forma parte, no diré de la historia de la humanidad porque sería demasiado uh, pretencioso de mi parte porque no lo conozco suficiente pero sí que es verdad que en las guerras tribales también se usaba la violación de las mujeres para colonizar el territorio ¿eh? colonizar una palabra fruto de, de esa de esa barbarie de de a masacrar ...a pueblos donde eh, la cultura de la tierra, o sea, del femenino sagrado, estaba muy presente. Bien, pues este es el mensaje que te quiero traer hoy. Y que, bueno, pues que quizás creas que, que, que no tiene que ver con la teoría de biodanza pero mi aportación es que sí que tiene que ver, porque contra más leo la teoría de biodanza, los escritos de Rolando Toro originales, contra más los leo, más veo la revalorización de lo femenino en sus escritos. Aunque la manera de escribir es revisable, Sí, es revisable. Hay una manera más, uh, más inclusiva hoy día para, para escribir usando genéricos que no solo hablan del femenino, hay del masculino, o sea, el niño divino, usar el hombre como sinónimo de ser humano, o cosas así. Claro que sí que podemos revisarlo, pero quiero aportar una mirada de reorganización y de, re, o sea, de volver a visibilizar lo femenino que existe en el principio biocéntrico. Y esto es algo que quiero traerlo. Quiero traerlo aquí. Quizás porque es primavera y tiene que ver con el resurgimiento de, de, de, de la belleza. De los valores femeninos. Que... Cuando revalorizan a la mujer con su manera especial de hacer las cosas, déjame recordarte que por ejemplo el ecologismo, el movimiento ecologista como movimiento en sí mismo, no como pensamiento sino como movimiento, surgió a partir de las manifestaciones que hacían las mujeres abrazando árboles para impedir la deforestación de territorios. O como el ejemplo de las mujeres de la Plaza de Mayo que se manifestaban en una manera de hacer femenina que tiene que ver con la paz y con el silencio. Las mujeres manifestándose en la Plaza de Mayo en silencio, reivindicando los cuerpos de sus hijos muertos, las desapariciones de miles de hijos e hijas fruto de la violencia de la dictadura patriarcal y es una manera de hacer en femenino, una manera de hacer en femenino que hoy quiero reivindicarla también aquí para recordarnos que el principio biocéntrico tiene esa reivindicación de lo femenino para ponerlo en su lugar de manera que Poniéndonos las mujeres en nuestro lugar que nos corresponde, ni más ni menos, ponemos al hombre en su lugar también. Y aquí no estoy hablando de géneros, aunque también. Porque cuando la mujer se sitúa en su lugar y el hombre es situado en el lugar que le corresponde, no necesitaríamos reivindicar nada más ni nada menos, porque podríamos vivir nuestra identidad sexual de una manera natural, como hacían los indios nativos de, de Norteamérica. Por ejemplo, que se sabe por fotografías antiguas se sabe que las parejas podían vestirse indistintamente de hombre y de mujer dependiendo de cómo se sintieran y no había ningún conflicto en ello. Se mezclaban los roles y no había ningún conflicto en ello. Aquel que se sentía más mujer que hombre, aún así, se casaba con una mujer y vestía como mujeres. Y no había conflicto en ello. Y así hay uh, culturas de la tierra, tribales, que nos hablan de esto. No necesitaríamos inventarnos lenguajes que hablaran con el, ne con el neutro y hablar de todis cuando estamos hablando de todas y de todos. ¿Sí? Es ahí hacia donde vamos. El paradigma biocéntrico regido por el principio biocéntrico, por la vida en el centro, nos está hablando de eso, nos está hablando de, de un proceso en el que es imperativo poner lo femenino en su lugar y por tanto a la mujer en su lugar en el lugar que le corresponde, porque el hacer femenino es un hacer distinto del masculino, muy distinto, más silencioso, más invisible, pero nos cabe tanto a los hombres como a las mujeres visibilizarnos. Y por supuesto que el visibilizarnos por los hombres es, es, es la gran asignatura pendiente, pero también entre las mujeres. Porque hay una memoria del inconsciente colectivo que nos influye en, en una competencia entre nosotras que no es natural. Es una competencia de una memoria histórica que nos viene de fuera. Causada por mucho dolor, por muchas angustias. Claro que sí, claro que sí, pero nos cabe revertirlo y como dice Rolando Toro, transmutar estos valores también en nuestras aulas, que ya se hace de una manera uh, invisible también a través de la música, a través de las propuestas y de las consignas. Pero no estaría de más también hacerlo a través de nuestros discursos. Visibilizar el papel de la mujer, la importancia de Rolando Todo y de todas las mujeres que lo acompañaron formando equipo con ella. Algunas en su vida íntima también. Pero eso no importa, no importa que fueran las mujeres ...en su vida íntima con, con Orlando ...fueron las aportaciones de esas mujeres... ...lo que realmente importa... ...que, que dieron la, la, la sistematización... ...de un conjunto... De, ...del sistema de odanza... ...que hoy día es... ...una de, las, de, de los sistemas... Más, de acord, ...más acorde con la vida... Más completo con la vida. No diré el que más, pero el que más acorde está. Por, porque habla no solo de la vida, sino que habla de la estructuración de, de la sociedad, de, de la transmutación de los valores, de la inteligencia afectiva, que es la base de todas las inteligencias. Que nos habla en femenino también ¿eh? de los potenciales genéticos <risas> invisibilizados. ¿Por qué? Porque hablan, y te voy a leer un trocito muy interesante que me parece de, eh, interesante traerlo aquí, porque está hablando también de una estética antropológica en la que el femenino es visible y no se puede invisibilizar, entonces Rolando dice el tesoro de las potencialidades existentes en cada persona está oculto <risa> su latente capacidad de afecto, creatividad ternura y solidaridad su sensualidad en suma su belleza interior están reprimidos por la cultura imperante entonces, aquí todos, fíjate que todos estos valores están en clave femenina, forman parte de lo femenino, de esa parte de la vida que es tan importante como la otra y que nos cabe ponerla en su lugar. Entonces, Rolando, hablando de esos potenciales genéticos invisibilizados, ocultos por la cultura imperante, Invisibilizados, o sea, tal y como se invisibiliza lo femenino a la mujer, también, dice, esas potencialidades pueden simbolizarse en el arquetipo del niño divino. Y aquí podríamos decir, dentro de un lenguaje inclusivo, hablaríamos de la criatura divina, no el niño solamente. Entonces dice, biodanza enseña a manifestar el niño divino y también a reconocerlo en los demás. Entonces, ¿qué quiere decir Holando Toro con el niño divino? Que es un concepto que, eh, que toma de Carl Gustav Jung cuando habla del de proceso de ser eh, humano, de ser humano, el proceso de ser adulto humano, cuando el niño divino... Se le, es, es la fase de, de, la, de la vida en la que es, uh, está representada como un joven que sirve a la vida y al otro, ¿sí? a, a todos, sirve desde la inocencia y desde la pureza, desde ese estado natural de las criaturas y que en el tarot de biodanza uh, creado por Silvia Uh, Eich, pues uh, ella simboliza como eh, el, en, la, en las cartas de reale realeza, lo que sería en las cartas tradicionales, la carta número 11, o sea el paje, lo simboliza como el niño divino, la aportación de, de, de, de, de, de, de, dentro del sistema de biodanza de Rolando Toro, del niño divino, como esa parte que, a la que hemos de... Uh, de regresar siempre para no olvidarnos de que somos eso. Y que no solo está en nosotros, sino que eso, cuando lo potenciamos, nos ayuda a ver en el otro también a esta criatura divina, por lo tanto a ese sagrado, a ese sagrado que está relacionado con lo femenino. Y cuando estamos hablando de femenino no estamos excluyendo a lo masculino, estamos incluyéndolo porque el femenino es inclusivo por eso es magnético no es eléctrico, es magnético entonces el femenino es inclusivo por naturaleza así que cuando hablamos en femenino estamos en lo inclusivo en... La copulación de cielo y tierra. Por algo, la I es una conjunción copulativa. Luna y sol. No es O. Este sería un legado disyuntivo, ¿eh? si pudiéramos hablar así, ¿eh? Del, de, desde una... Uh, jerarquización patriarcal de esto o lo otro, siendo esto o lo otro algo mejor que lo otro, siempre, ¿eh? o sea, superior, por lo tanto con derecho a usarlo a la conveniencia, incluso de manera violenta y tal y cual, que esto ya, ya lo sabemos. ¿eh? Entonces, este es el, el, el vídeo que quiero traerte hoy, el tema que te quiero traer hoy, porque me parece muy importante que en nuestras aulas, hagamos énfasis de lo femenino ¿sí? y también cambiemos nuestra manera de expresarnos sin crear conflicto, o sea, sencillamente aclarando que el femenino es inclusivo en sí mismo Entonces, esta es mi invitación hoy para que en nuestras aulas y en nuestra manera de hacer seamos conscientes de que la propuesta del sistema biodanza regido por el principio biocéntrico es inminentemente feminista y cuando hablo de feminista me cuesta porque los istos y los sismos, y las istas y todas estas terminaciones acaban siendo dogmáticas y crean más dolor que liberación pero creo que es el momento también de liberarse de esto y poder hablar de feminismo como algo realmente inclusivo, en el cual no está en lucha con lo masculino, sino al contrario. Es posicionar las cosas, es el orden cósmico, orden que implica también discriminación. Bien. Pues deseo que, que sea inspirador para ti esta, este, este vídeo de hoy y, que, y, y, y te invito a que si los vídeos que comparto te resuenan y, te, y, y, te, y forman bueno te interesan, te invito a que te suscribas al canal porque contra más personas hay suscritas en el canal... Los logaritmos de las redes ya sabes cómo funcionan. Más personas inscritas, más llega a más personas. O sea, es así el logaritmo. Más personas inscritas, más visible. <ríe> y estamos hablando de visibilización. ¿no? Por lo tanto, te invito a que te suscribas. Y también te invito a que, vi que visites el canal de Telegram Universe Biocentric también porque allí no solo comparto cosas que tienen que ver con el, el, la, el sistema biodanza y la educación biocéntrica, sino que comparto información del paradigma biocéntrico, de, la, de, de, de este paradigma en el cual estamos inmersas y que somos nosotras como facilitadoras y facilitadores eh, biocéntricos. Somos agentes de cambio. Entonces, gracias por estar ahí y como siempre, amor y servicio. Gracias.